Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube Bueno queridos, tenemos novedades, tenemos noticias, tenemos actualizaciones En lo que tiene que ver este querido World of Tanks Cambios en el juego 2020, un vistazo al futuro Lo que será el juego en la próxima actualización Y que seguramente ustedes estarán muy muy muy interesados en saber de qué manera evolucionará Evolucionará o involucionará, no se sé, depende de la visión de cada uno Pero que va a haber cambios seguramente será así Vamos a meternos de lleno entonces a lo que tiene que ver con el nuevo equilibrio Los próximos pasos Hemos analizado los detalles del nuevo equilibrio que se implementarán con la actualización 1.9 en el artículo de ayer Eso es verdad, yo hice un video justamente de ayer que lo pueden ver Lo voy a estar dejando por aquí arriba en una tarjetita si lo quieren ver después cuando termine de, cuando también de ver este video Y es muy muy interesante Hay un montón de cambios de reequilibrio de los tanques pesados Bien, del E100, del T-34, del E75 Del de T110E5, del Tiger 2. Eh, algunos cambios con el cañón del Maus Algunos cambios con el cañón del Panther 8.8 eh, Algunos cambios también con respecto al KB-3, al ST-1 Bueno, fíjense en el video de ayer que está buenísimo Pregunta, ¿podrán recibir una compensación por la experiencia invertida de aquellos jugadores que compraron e investigaron un vehículo que se convirtió en vehículo coleccionable? No. Si un jugador ya ha investigado este vehículo, lo conservará o conservará la capacidad de comprarlo. Porque tal vez puede que lo hayas investigado al tier 10, ponele, pero no te da el cash, no te dan los créditos para comprarlo. Entonces vas a tener la posibilidad de comprarlo lo que significa que no perderá nada cuando se convierta en vehículo coleccionable. Es por este motivo que no habrá compensación. Bueno, yo lo que les recomiendo, chicos, si sabés que un vehículo va a ser eh, coleccionable, va a, va a pasar a ser coleccionable, es no te pongas a jugar el Tier 9 si querés el Tier 10. Es una soncera. Sinceramente lo digo, o sea, es un sinsentido, digamos, por el hecho de que sabés que va a ser coleccionable, no te mate, salvo, a ver, otra cosa es que te gusta el tier 9, te gusta el tier 9 jugarlo buenísimo, jugarlo todo lo que quieras y hace lo que quieras, ahora, si estás jugando el tier 9 por obligación para sacar el 10 porque tu objetivo sí o sí el 10 y sabes que ese tanque va a ser coleccionable no lo hagas más directamente ya, deja de utilizarlo eh, si querés podés tranquilamente venderlo y ganar esos créditos y después directamente es más, o podés esperar hasta que salga el, el vehículo de tier 10 estos tanques coleccionables Y ahí vendes el tier 9 para no gastarte los créditos antes si, si, sos como, si sos como yo, que gasto créditos así, que tiro a mansalva eh, Entonces directamente después vas y lo compras O sea, no, no sigas jugando el tier 9 como resumen para sacar el tier 10 Porque después todo ese tiempo que le invertiste lo puedes estar invirtiendo en otra cosa Porque no va a haber compensación, ¿bien? Entonces directamente después vas, lo pagas con créditos, pagas los 6 millones que valga el tier 10, 6 millones 500 mil, ponele más o menos, y se acabó la historia. Eh, paso siguiente, vamos a los planos. Planos. Los planos son una característica, característica nueva y popular, y muchos jugadores los están utilizando, claro que sí, es una gran ventaja, sin embargo, aún hay problemas que necesitan ser solucionados. Hmm. Por ejemplo... Si ya has investigado el árbol de alguna nación, pero aún posees fragmentos de planos nacionales, no puedes hacer nada con ellos. Exactamente, o sea, te los metes en el bolsillo. Este es uno de los eh, problemas en los que estamos trabajando y queremos resolverlo de manera tal que todos salgan beneficiados. En cualquier caso, los planos seguirán desarrollándose. Bueno, en resumen, lo que tiene que ver con los planos. O sea, por ejemplo... Vos desarrollás la rama polaca porque querés el, 70TP, el 60TP desarrollas todo, compras el 60TP Pero después seguís jugando al WOT, por supuesto Y te siguen llegando planos de la nación de eh, polaca, por ejemplo Y vos decís, ¿para qué los quieres? O sea, pues no te sirve para nada Porque sí te serviría que esos planos sean eh, universales Y después esos planos universales los podés usar en la rama italiana Los puedes usar en la rama francesa, rusa, la que quieras entonces, eh, eso es un problema y es una gran desventaja. Y es una cuestión que muchos están molestos con respecto a eso. Porque, ya te digo, o sea, ganás cosas que no te sirven absolutamente para nada. Una opción podría ser Wargaming, te digo desde aquí. Y podría ser que lo, lo que vos ganás como plano de nación, si ya tenés una nación totalmente desarrollada, es que se convierta automáticamente... En, eh, o que te dé la opción de convertir en planos eh, eh, o fragmentos universales en planos universales y listo. Eh, eso te serviría de, de gran manera. Bueno, proyectiles especiales. O sea, munición hit, PCR, HESH, bla bla bla bla bla. Todo lo que es munición premium o munición de oro. Actualmente los proyectiles especiales tienen una ventaja definitiva. Eh, sí, es así. En parte es así, ¿no? Pero sí, ponerle que sí. Hay toda una variedad de subtipos de vehículos con dinámicas y manejo del cañón buenos que sacan el mayor beneficio de los proyectiles especiales. Claro que sí. Sin embargo, estos proyectiles hacen sufrir a los vehículos de buen blindaje. Por supuesto, claro que sí. Que se supone que poseen mejor capacidad de supervivencia. Lo que a su vez significa que el impacto en batalla de esos vehículos bien blindados se reduce, pero se reduce en un... No quiero ser alarmista ni... ni, ni. Ni apocalíptico, apocalíptico, pero por lo menos en un 50%, en un 40% que es una bestialidad. Una bestialidad. O sea, hoy en día tener un vehículo con blindaje no sirve. No voy a decir que no sirve para nada, pero no sirve. No se. No se no, digamos, no tienen el rendimiento, no les puede sacar el jugo que deberías poder sacarle, ¿no? Por lo menos para mí. Son todas visiones personales. No se enojen ni se ofendan los que les gusta usar los súper pesados y demás. Por el momento, nuestro objetivo principal es dar mayor importancia en batalla a esos vehículos y ayudarlos a desempeñar un papel más significativo, debido a su capacidad de supervivencia. En el servidor Sandbox, intentamos disminuir el DPM de los proyectiles especiales, y esto fue bien recibido. Si separamos este cambio particular del resto de los cambios del nuevo equilibrio, aún hay mucho que hacer con respecto a los proyectiles. Por ejemplo, aún debemos trabajar en los proyectiles HE, pero... Aún no hemos decidido si aumentaremos el daño base de los proyectiles estándar. De este modo, estamos considerando el rediseño de los proyectiles en general para llegar a una solución más sistemática. Además, no tenemos intención de reintroducir la compra de proyectiles especiales a cambio de oro. Porque queremos que cada jugador tenga igualdad, iguales oportunidades, claro. Bueno, eso es lo que decía eh, también mucha, mucha gente... Eh, ¿Pero por qué no los ponen por oro? Bueno chicos, porque básicamente si lo ponen por oro, por oro, oro, oro, digamos, por la por el metal que podés comprar con dinero real. O lo podés ganar de algunas maneras, pero por lo general se compra con dinero real. <coughs> sería más injusto el juego para aquellos que no tienen la posibilidad de, eh, de comprar el oro con moneda... Con, con plata, con dinero real, con pesos, con dólares, con lo que sea Con la moneda de tu país Entonces eh, en ese sentido se hace como un poco más injusto eh, Y eso hace que eso haría que muchos pensaran que es de un, pay to win, un pay to win de acá a la China Y yo estaría de acuerdo, yo estaría de ese bando Yo creo que... ¿Qué pasó? Augusto Santarelli acaba de suscribirse. Muchas gracias, Augusto Santarelli, pero justo estoy en un video. Gracias. <ríe> eh... ¿Qué iba a decir? Esto. Entonces, si ponen la munición eh, premium por oro real, entonces sería totalmente injusto para aquellos que eh, no tienen la posibilidad de comprarlos, o que no están en un clan grosso, o que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque sería un pay to win de cabeza. Para mí yo lo veo así, chicos. Si estás en un clan grosso que te da oro, o Podés jugar torneos y sabés que los vas a ganar. Porque más o menos jugás más o menos bien o tenés un poco de suerte. Bueno, pero si no, sería imposible, inviable. Eh, pero sí estoy de acuerdo con esto de modificar la munición premium. Porque para mí, hoy en día, salís con uno de los tanques más blindados del juego. Que podría ser, eh, yo qué sé, el mouse y con hit te las clavan todas, chicos. Te las clavan todas. Tenés que estar, o sea, vos perdés movilidad perdés eh, un montón de cosas, porque no te podés posicionar como querés, porque ya apenas tenés los ligeros con ruedas, o sea, imagínate que te espotean en un segundo, porque llegan de base a base, vos estás con tu mouse, que es súper blindado, llegás a una posición después de haberte comido dos o tres tiros de artillería, llegás con 1.900 de vida en vez de los 3.000, llegás, te posicionás, y cuando tenés que mirar con, la, con el cañón a alguno, te la clavan las mejillas, te penetra directamente... En el, en el chapón frontal, porque no es que decís, bueno, antes le tenías que buscar la panza al mouse. ¿Qué panza? ¿Le tirás en el chapón frontal? El 430U tiene 430 con hit, le, le, pero lo, lo ves en verde casi. Entonces no sirve. Direct, directamente. Yo por eso aconsejaba. Directamente no sirve esos tanques. Porque eh, es más lo que perdés. que lo que ganas Yo por eso lo terminé vendiendo. Y hasta que modifiquen esto no lo, no lo pienso comprar de nuevo. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes. Porque esto es un tema muy, muy polémico. Háganlo con respeto. Eso sí les digo, porque si no los, los vuelo del canal. Así no Porque ya cuando empiezan a hablar, eh, tipo... Eh, Nando, pero... O no contra mí. No, pero solamente los mancos, o los rojos, o los noobs, o no sé qué. Ya eso me saca. Veo ese comentario y directamente bloqueo el canal. Y no vas a poder comentar nunca más en un video de mi channel. Así que, hacelo con respeto. Y decime qué pensás vos de esto de, de este tipo de, de cambios a la munición de oro ¿no? o munición premio. Más acerca de los proyectiles HE, los explosivos. La manera en la que queríamos rediseñar los proyectiles explosivos no funcionó del todo. Queremos hacer que este tipo de proyectiles sean más predecibles y fáciles de entender. Los jugadores deben comprender cuánto daño infligen o reciben si un proyectil penetra o no. Si un proyectil penetra, la lógica debería ser similar a la de los proyectiles estándar Y estamos moviéndonos en esa dirección Entiendo, sí hoy en día Es que es Hay tanques muy concretos que vos sabés Más o menos lo que vas a hacer Pero hay tanques que no Hay tanques que por ejemplo Vos, no sé, agarras X tanque, un KB2 por ejemplo Y le tirás en la torreta alguno que es más o menos duro Y sabés que, por ejemplo, a un Tier 8 Duro de torreta, y le vas a sacar Entre unos 200 y 400 más o menos cuando agarras algo que es muy duro Le sacas 300, por ahí 280, 300, 350 Aprox Obviamente agarras un blandito y lo volas de un tiro Porque penetró la, la, la, El proyectil Ahora, la cuestión es claro que Hay otros tanques que no tenés ni idea A veces vos metés una explosiva de lateral a algo Y le sacás 19 Decís, ¿qué? Pero cómo puede ser Chabón, o sea Entiendo que no, no, que no penetró Pero tenés 90 de penetración, le pegas en un lateral que no es espaciado, que no es nada y le sacás 19 a veces, pero, ¿qué pasó? Pero no, no puede ser, o sea, esos, esos son fallas, por eso no son fallas nuestras son fallas de eh, del juego digamos, no que, que no no no son fallas técnicas para mí podríamos decirlo como para mí también, para mí una cuestión personal y subjetiva, no se onejan ni se ofendan pero para mí el RNG es eh, es una manera de tapar algunos errores del juego. Para mí. Eh... Me parece bien que esté el RNG. Porque en la vida hay RNG también. Puede ser que un día estás mejor, un día estás peor. Un día pegas un tiro acá y justo a 800 metros. Y otro día no. Pero no tanto, ¿no? Me pongas tanto que un tiro se la pegas a la cúpula del comandante. Y el otro lo tiras allá arriba de la montaña. Con retícula cerrada. Y todo. Y decís. ¿Qué? Pero cómo puede ser, chabón. O sea. Si es el mismo tanque, la misma tripulación. ¿Qué pasó acá? Bueno, eso es lo que me parece mal a mí. Más o menos, todo tiene que seguir cierta lógica. Si vos sos un gran tirador en la vida real, en la vida, sos un gran jugador de fútbol, podés tener un mal partidito. Pero no es que eh, no vas a poder parar la pelota, que te va en la pelota y te, te caes al suelo, o que no podés dar ni un pase. No. Más o menos siempre vas a estar... Podés estar 10% arriba, 10% abajo, 15% arriba, 15% abajo. Pero no es que sos Maradona un día y el otro sos el... Con, perdón, con no sé, el, el, el marcador central del peor equipo de la última división. No, eso no existe. Bueno, artillería. No eliminaremos, eliminaremos el aturdimiento de aliados. Me parece... No sé. A ver, para Pero revisaremos la configuración del sistema de aturdimiento. El aturdimiento como mecánica no va a desaparecer. No podemos regresar a los proyectiles estándar como solía ser en los viejos tiempos. No habrá más artillerías premium. Pero continuaremos trabajando en las artis. Eh, el aturdimiento aliado no me parece mal que esté. Me parece más o menos razonable. Eh, me parece bien que no se pueda dañar aliados. Eh, lo que pasa es que a veces el estuneo, el aturdimiento... Es más molesto que el daño a veces. Eso es lo que pasa. Es más molesto que el daño. Porque te pegan, te pega una aturde por 20 segundos. Y tenés la retícula... Sí. no sé, de un KB2, chao. Bueno, no sé, hagan lo que quieran. Tripulación 2.0. La tripulación 2.0 es un sistema complejo y aún estamos trabajando en el desarrollo de varios conceptos para su implementación. Tan pronto como hayamos encontrado una solución aceptable, tanto para los jugadores como para nuestro equipo, definitivamente tendrás la oportunidad de probar todos los cambios posibles en el sandbox. Ok, planeamos lanzar las pruebas para mediados de 2020. O sea, sería en julio. Junio, julio, agosto, aprox. A partir de ese momento tendrás la posibilidad de probar la tripulación rediseñada. ¿Qué sería eso? Y si satisface a los jugadores continuaremos trabajando en una conversión y mecánicas de compensación apropiadas. Así como también en otros aspectos de esta característica. Hace como un apartado. A ver. Eh... Hace como un apartado, dice, la tripulación 2.0 con la que te encontrarás en el servidor eh, sandbox esperen que estaba viendo algo en el servidor sandbox no es más que una prueba de nuestras ideas, cabe aclarar que cualquier cambio propuesto no llegará a la interacción final ni será lanzado en un formato completamente rediseñado ok ¿Qué esperar en el sandbox implementaremos una nueva entidad ¿eh? Una nueva entidad, la unidad. Escuchen chicos, presten atención porque después me preguntan, ¿qué es sonando? Y yo les digo, lo dije en el video. Implementaremos una nueva entidad, la unidad. Se compondrá de cuatro tripulaciones. Cada comandante puede ser entrenado para un vehículo particular. Uh, ok, todas las tripulaciones dentro de la unidad están asociadas por nacionalidad y tipo de vehículo. Por ejemplo, tanques medianos de la URSS. Las unidades tienen niveles que determinan cuántas pericias pueden aprender los comandantes de la unidad. Cada comandante puede tener su propio conjunto de pericias o habilidades. De hecho, una tripulación puede ser asignada a cuatro vehículos. Más todos los vehículos premium que pertenezcan a la misma nación y tipo. Mm -hmm. Una tripulación puede ser asignada a cuatro vehículos. Entonces, ¿para qué están las tripulaciones de los tanques premium? Bueno, sí, está bien, para reentrenarlas un 50% más, eh, más rápido, ¿no? Pero bueno. Una de las ventajas de los tanques premium era eso, que podías poner diferentes tripulaciones de todos los pesados rusos, lo podías poner tranquilamente en tu, yo qué sé, tu tanque pesado, en tu Churchill, por ejemplo, no sé, en tu KB-220, no sé. Eh, habrá tripulaciones especiales, son consejeros que fortalecerán a los comandantes. Ok, bueno, habrá que verlo. El sistema de pericias será rediseñado de manera significativa para incluir más pericias. Eso me parece bien porque ya hay algunas. Es más, si tendrían que hacer otra cosa, que es separar eh, que cada tanque, que cada estilo, no cada tanque, que cada estilo, los pesados tengan sus habilidades, que los... ...ligeros tengan sus habilidades... ...que los que artistes tengan sus habilidades... ...y que los medios tengan sus habilidades. Eh, no, eh, un pesado para qué le vas a poner... Eh, ...camuflaje, es el pedo. No, no, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, bueno, el sistema de pericias será rediseñado... ...de manera significativa para incluir más pericias... ...y cada una tendrá un nivel. Las pericias se dividirán en cinco ramas... ...por analogía con los miembros de la tripulación... Y cada rama finalizará con dos pericias definitivas entre las que puedes elegir. Para aprenderlas, el jugador tendrá que trabajar duro de esa rama. Ok, claro. Perfecto. Está clarísimo. O sea, vas a tener que elegir entre qué querés que tu tanque sea. Si querés que sea más, no sé, por decir algo, que tenga más visión, ponele, y te vas por esa rama. O querés que sea más eh, un tanque de asalto, o más, yo qué sé, lo que sea, y te vas por esa rama de habilidades, digamos. Me parece, estaría bueno, me parece por lo menos Interesante el concepto Este sistema será Integrado en un comandante, quien básicamente Representa una tripulación completa Ok, claro Por ejemplo, tenés un comandante agresivo Y entonces, agresivo en el sentido de que va al ataque Y bueno, tenés habilidades Para eso, tenés un comandante más eh, est Estratégico, por decirlo así O táctico, entonces tenés mejor Habilidad para el campeo, ponele Con un cazatanque o lo que sea, ponele Probaremos el sistema en el sandbox, eso lo quiero ver, así que ya tengo el sandbox activado. Algunas de las pericias nuevas serán similares a las viejas y se agregarán las pericias situacionales que reflejarán el, el comportamiento del jugador. Por ejemplo, una pericia que acelera la recarga cuando la durabilidad del vehículo disminuye. Planeamos un total de 35 pericias, de las cuales 10 eh, son definitivas. Bien, buenísimo, me gusta, me gusta. Por lo menos algo nuevo al juego, algo que no sea siempre lo mismo. Gracias Wargaming. Regla principal. A ver, las tripulaciones hacen la jugabilidad más disfrutable. Y sí, totalmente. Eh, pero no proporcionan una ventaja considerable. Aumentarán la variedad y las pericias más fuertes se utilizarán de manera circunstancial. No entiendo bien cómo sería eso. Que por ejemplo te da mucha más visión, pero cada tanto. Por no sé, una cantidad de batallas. No entiendo. Habrá que verlo chicos en el sandbox. Equipamiento 2.0. Queremos diversificar el uso del equipamiento y alejarnos de las configuraciones estándar idénticas. Tenemos la intención de agregar nuevos tipos de equipamientos que influencien las nuevas características que nunca se vieron afectadas. Además, queremos simplificar el sistema de tipos de equipamiento y sus precios. Sí, olvídate. Eso es una locura. ¿Qué? Por decir algo. Una barra o una ventilación... Unas ópticas. Unas ópticas para un tier 2. Valen 500.000 créditos. Como valen las ópticas para tier 10. Tenés que hacerlo equivalente al precio del tanque, chabón. Y que sean específicas para ese, para ese tier, ponele. No puede costar 500.000 créditos... Eh, tenés un torneo que jugar en el cual puedes ganar un montón de oro, ponele. Y querés usar tu tier 3 o tu tier 4, tu tier 5 o 6. Las ópticas valen 600 créditos, 500 créditos, ponele. Y para equipar a un tier 10, a un 430 U, tenés que pagar lo mismo. Y si querés equipar un tier 1, porque se te canta la, la vida jugar tier 1, tenés que pagar lo mismo, no puede ser. Está mal hecho, chicos, eso. Está pésimo. Tiene que ser equivalente al tier o equivalente al precio del tanque. Al tier sería más sencillo. Tier 10 cueste 500.000. Tier 9 cueste, no sé, 420.000. Tier 8, 390.000 y así. Eh, si no, no tiene mucho sentido. Eh, bueno, actualmente creemos que los vehículos tendrán ranuras para determinados tipos de equipamiento. Por ejemplo, uno para el manejo del cañón. Otro para el ocultamiento o equipamiento defensivo. Esto debería llevar a cada rol y a cada y tipo de vehículo a tener determinadas bonificaciones que podrás aplicar a ellos. Lo que ayudará a dichos roles y estilos de juego a ser más importantes. Uh -huh. Y sí, evidentemente sí. Si puedes ser específico en algo, claro que sí. Las propiedades de la ranura de equipamiento se basarán en los roles. No habrá restricciones para las configuraciones, pero algunos equipamientos solo estarán disponibles para ciertos tipos de vehículos. No habrá penalidades, solo mejoras. Las bonificaciones no serán muy grandes, ya que queremos que busques la combinación de equipamientos correcta para tu estilo de juego en determinado vehículo. ¿Ok? Hay un problema. El precio alto de desmontar equipamiento mejorado, que es de 200 bonos por unidad de dicho equipamiento. ¿Se ha planeado algún cambio? El precio de desmonte se estableció con el fin de no reducir el valor del equipamiento para evitar que los jugadores muevan su barra de carga de cañón de vehículo en vehículo y se ahorren los bonos para comprar un equipamiento nuevo. Sin embargo, luego de haber introducido el equipamiento de recompensa regresaremos al problema del desmonte, incluido el del equipamiento mejorado. En cualquier caso será resuelto teniendo en cuenta que a los jugadores quizás Mediante el aumento de las ganancias de bonos. Mm, bueno, ¿Se han eliminado las recompensas por mérito y ya no podrás recibir kits de desmonte? ¿Harán algo al respecto? Añadiremos la habilidad para recibir kits de desmonte. En este momento estaremos probando el funcionamiento de las misiones diarias y que todo esté bien en ellas. Podríamos agregar los kits de desmonte como recompensa. Eh, batallas clasificatorias mm, Para 2020-2021 Las batallas classic regresarán a World of Tanks Con tres temporadas emocionantes Su nombre, clase, nación y características Son un secreto absoluto y serán publicados Entonces para que me lo dices ahora eh, Pero que yo no le doy mucha bola a esto Chicos, pero porque no, no juego las clasificatorias Basándonos en sus opiniones Revisamos levemente algunas mecánicas De la jugabilidad eh? Eh, Para lograrlo habrá misiones diarias Especiales en las clasificatorias Y las mecánicas para conseguir Batallas de bonificación y acortar tu camino en cada división. Eh, existe la opinión de que solo debería permitirse jugar con los vehículos investigables en las batallas clasificatorias. Los vehículos de recompensa obtenidos de actividades en el mapa global y de misiones personales no deberían estar permitidos. En este momento no tenemos una opinión unánime con respecto a este problema. Una de las soluciones posibles es utilizar, es utilizar el emparejamiento para este fin. Pero eso es también debatible. Cualquier regla nueva, el emparejamiento alarga el tiempo de espera en cola. Al mismo tiempo, los jugadores de batalla clásica eh, ya están limitados por cantidad de jugadores, servidores y horarios estelar. Eh, muchos jugadores no, estarán, no están dispuestos a esperar 5 minutos o incluso más por una batalla, ni loco. Pero ni en aleatoria te puedes esperar eso. Rebalanceo de vehículos, chicos, acá. Esto sí va para todo el mundo. Rebalanceo de vehículos. Este año vamos a continuar con el trabajo de rebalanceo que comenzamos en el 2019. Para algunos vehículos populares, ya hemos ajustado las caract características del Leopard 1, el STB1 y otros tanques excelentes. Y es hora de dar otro paso y ajustar las características de desempeño del E100 mm. y S4, entre otros. Eh, ok. Rama alemana. Planeamos rebalancear no solo el E100, sino también el BK, como dije ayer en el video. Fíjense, el s 75 el Tiger 1 y el Tiger 2. Ya lo dije todo en el video de ayer. Y S4, KB3, KB4, ST1. Lo dije en el video de ayer. T32, M103, T115, lo dije en el video de ayer. Finalmente apuntamos a ajustar de manera consistente los vehículos con ruedas para detenerlos de forma efectiva cuando se les asesta un disparo. Gracias. Es lo único que puedo decir: es gracias. Porque hoy en día, la lo vomitivo, no quiero ser más. Eh... Creo que con esto estoy siendo claro, lo vomitivo. Que son los vehículos con ruedas. Lo, lo, lo dispar que están con los vehículos que tienen orugas No tiene nombre. No tiene nombre. Eh... Y mirá que me gusta que estén los vehículos con ruedas. Me encanta. Me parece una buena alternativa al juego. Le, le, le agrega diversidad. Me parece muy bien que estén ahora. Lo que digo siempre cuando hablamos con respecto a esto. Que con un JetPancer es 100. Le pegues un bombazo... Eh, a un vehículo con rueda y que le rompas una rueda eso no existe ni acá, ni en China ni en Rusia, ni en, cualquiera, ni en cualquier galaxia lo tenés que exactamente eh, volatilizar de un tiro bien o sea, sacarle los puntos de vida que corresponden si tiene el, eh, 1100 puntos de vida bueno, le saque, si por ponerle que le saque un low roll, le saqué 850, bueno que le saque los 850 y punto pero a los vehículos con ruedas, cuando tenés la opción de pegarlo, aunque sea un tiro, porque van a, los, a las chapas, pegáselas, pero que se las pegue, no que rebote. un vehículo con ruedas no le podés meter la mecánica del blindaje de los tanques reales. ¿Por qué no? Porque en los tires altos, por más que le pegues a, un, a cualquier BR, le tenés que pegar, le tenés que dar, porque tiene un blindaje de nada, de 10, de 15 milímetros, y le tiene que entrar, si tenés una, una munición de... Yo qué sé. 150... Un cañón de 170 milímetros. ¿Entendés? No existe que le pegues con un Shot Panzer E100 a un EBR y que le rompas una ruedita. ¿Por qué no? Porque no es así, porque no funciona en el mundo real así. Tenés una munición del tamaño de este cuarto y le pegas a un autito porque los EBR son autitos con rueda, como un, como un vehículo que vos podés tener en el garaje de tu casa, de tu vida real y le rompes una rueda, pero Imagínate que una munición del tamaño de esta habitación Le pega a un, a un Ford A un Chevrolet, a cualquier auto Y le rompa la rueda Pero lo volás, lo volás de acá, de Argentina Hasta Estados Unidos sin, sin escala Bueno, eso es lo que tienen que sacarle Después dejadle, si querés el aimbo que tienen Que te las clavan todas en velocidad y... Pero tiro que le das Tiro que le tiene que hacer daño El daño que sea, pero tiene que hacerle daño, seguro No, basta de los rebotes tontos De eso de que le rompes una rueda y sigue andando Encima casi a la misma velocidad, basta también estamos pensando opciones para rebalancear los vehículos con ruedas. Los jugadores tienen dificultades para aceptar disparos a los vehículos con ruedas. Así que esto debería ser solucionado en primer lugar. El efecto de las ruedas dañadas es mínimo. Afecta de manera insuficiente la mano... <ríe> sí. ¡Hola! Hola, chicos. Bien. guardame, buenísimo. Y la movilidad general del vehículo. Esto necesita arreglarse y nos haremos cargo de ello este año. Bueno, creo que lo dije todo, ¿no? Me parece. Ya no queda más... Y, y eso, que repito, no estoy para nada de acuerdo con sacar los vehículos con ruedas ni que son un cáncer, ni nada de esas cosas. O sea, está re. Para mí está buenísimo que estén en el juego. Me encanta que estén en el juego. Ahora, que, le, que ponga lo que son: vehículos con ruedas son vehículos, vehículos. No son tanques, son vehículos con ruedas. Si no tendrían orugas, tienen ruedas. Entonces, a un autito le metes un bombazo y le tenés que dar. Lo que pasa es que para mí se equivocan en eh, que sea, digamos, está bien que sea difícil darles. Porque si no, eh, no tienen nada. O sea, le sacás visión, tienen una excelente movilidad y no tienen visión y te, te las clavan todas. O sea, dejale la movilidad, pero que vos los tiros que le des cuando puedas darle, aunque sea imposible, pero cuando se la das, le rompes la rueda... Y el chabón sigue andando 80 kilómetros igual. No, no, no no, es así. No Está pésimo eso. Entonces me, me gustaría que si le das un tiro, no que le rompa la rueda, sino que lo vueles de un tiro. Porque para eso estuviste 5 minutos cerrando retícula, apuntando y siguiéndolo por todo el mapa cuando va zigzagueando y está muy, muy rotos. Bueno, con respecto al décimo aniversario de World of Tanks. El año 2020... Trae consigo el décimo aniversario de nuestro juego Y vamos a celebrar este hito a lo grande Junto con todos ustedes A partir del mes de abril O sea, nada, ya en poquitos días Comenzaremos con grandes celebrations Que durarán hasta fin de año, a la miércoles Hemos preparado un montón de eventos interesantes Y una gran cantidad de otros contenidos del juego Para ti Este aniversario consistirá de cinco fases temáticas Ay, Cuando hacen eso ya me da un miedo a ver, y cada una se corresponde con determinados hitos en World of Tanks que han dejado su marca en los corazones de los jugadores. Los veteranos van a sonreír y recordar los viejos tiempos. Los novatos se van a sorprender al enterarse de algunos datos curiosos acerca de nuestro proyecto. Juntos, eh, juntas, las cinco fases del aniversario demostrarán que tanto ha cambiado y crecido World of Tanks en los últimos 10 años. Las celebraciones culminarán en agosto de 2020. Eh, y de seguro habrá muchas sorpresas agradables durante ese mes. Un festín de regalos especiales y montones de recompensas esperan a cada jugador. Eh, planear, ¿Planean perdonar a los jugadores bloqueados durante el décimo aniversario de World of Tanks? ¿Eh? ¿Planean perdonar a los jugadores bloqueados durante el décimo aniversario de World of Tanks? Sí, o sea, los van a perdonar. Pero aún no estamos listos para revelar los detalles acerca de los jugadores y los incumplimientos que serán perdonados. O sea, el chabón usa hacks, ponele, o, o abusa de las físicas del juego y los van a perdonar. Sería eso, la traducción. Bien, buenísimo. Coya, dale, vamos a hacer... Eh. Mods ilegales para todo el mundo. No entiendo. Si se refiere a eso, no entiendo. ¿A qué plane Además, lo puso en apartado tipo. Vienen que ya estamos avisando que los vamos a perdonar. O sea, si ya era tóxico el juego antes, imagínate ahora. Eh, otros. Formato de batallas. ¿Planean hacer regresar formatos de batalla eliminados o implementar los que se utilizan durante eventos como el enfrentamiento de equipos? El formato 754 se eliminó de manera permanente y no va a regresar. El enfrentamiento de equipos no demostró que los jugadores realmente disfrutaron del formato 770. No, para nada. No sirvió para nada. Así que queremos lanzarlo una vez más, pero sin vincularlo a ningún evento específico del juego. Nos gustaría ver cómo perciben la jugabilidad en sí misma los jugadores. Y si disfrutan toda la experiencia, si todo va bien, consideraremos estas eh, opciones para su uso, recompensas y otras cosas. Solo entonces, luego de implementar las mejoras, lo lanzaremos de ser necesario. El formato 770 no será el nuevo eSports, sino más bien el sport para amateurs. Mmm, interesante. No, eSports no va a volver, ya dijeron, va, no sé. A veces han dicho que no volverán tantas cosas, pero después pasan. Eh, el eSports no, pero el Watch Sports me gusta. Me gusta este concepto de Watch Sports. Y me gustaría Watch sport en Sudamérica también, en Latinoamérica. Me encanta que todo esto y todos los eventos que hagan también sea nos incluyan a nosotros acá los del cono Sur, chicos. Aviso. Eventos coincidentes. Los ataques recientes de DDoS afectaron, o sea, los servidores. Afectaron seriamente el calendario de eventos del juego, por lo que tuvimos que mover algunos eventos para no perjudicar a nuestros buenos jugadores. La elección era simple, cancelar algunos eventos o hacerlos coincidir entre sí. Elegimos cancelar. No volverá a suceder en el futuro. También estamos planeando nuevas actividades para los jugadores de clanes, en particular en batallas aleatorias. Hmm. Tienda de bonos. ¿Se actualizarán los artículos? Los artículos de la tienda de bonos se actualizan cada seis meses aproximadamente. Actualizaremos la tienda este año y utilizaremos el inicio de la nueva temporada de batallas Classic como referencia. Ok. Por eh, problemas de UI, ¿cómo y cuándo planean reparar las texturas transparentes a través de las cuales no se puede disparar eh, y los objetos res, eh, falosos, resbalosos? Este es un problema sistemático conectado con el uso de la tecnología de terceros en nuestro motor. Los problemas surgen cuando distintas tecnologías interactúan entre sí. Los tuvimos antes de la actualización 1.0, pero antes de... hace 10 años. Pero eran menos frecuentes. Estamos trabajando para repararlos, pero también se requiere de la participación de los dueños de dichas tecnologías. Eh, claro, sí, sí, sí, sí, ok. De dichas empresas. Eh, y esto toma tiempo, sí, claro. Gracias de nuevo por sus opiniones, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno chicos, a ver, hay un montón de cosas Vamos a hacer un pequeño resumen Equilibrio de los tanques Planos, el tema de los planos Proyectiles especiales De la munición APCR y HIT Y Hedge y todo eso Tripulación 2.0, el tema de las De las tripulaciones y el tema de las ramas nuevas Estas eh, De las habilidades Equipamiento, va a haber nuevos equipamientos Para hacer los tanques más específicos Batallas clasificatorias Va a haber batallas clasificatorias eh, rebalanceo de vehículos lo que hice el video de ayer, fíjense lo vamos a dejar por aquí arriba, ya lo dije el décimo aniversario de World of Tanks que trae otras cosas, entre las cuales eh, eventos nuevos y recompensas nuevas, y además van a perdonar a los, a los eh, que se mandaron a una macana, en, o sea, van a sacar a todos los que están en la cárcel le van a abrir la llave para que salgan a la ciudad supuestamente, por lo que dijeron acá, no sé, veremos veremos en qué termina eso bueno amigos, espero que les haya gustado el video, no quiero estirarme mucho más. Eh, déjenme en los comentarios qué piensan de todo esto, de, del tema que quieran, porque son muchos temas en particular, por eso el video es tan largo. Los quiero mucho, muchas gracias, dejen su like y nos vemos en la próxima. Chau chau.